nos reenfocamos hasta cierto punto para buscar cuál es el valor del negocio específico que quiere el cliente y con eso poder ofrecer realmente lo que le va a ayudar a crecer, a hacer más. Bajo esta premisa y el eslogan Construyendo Valor para tu Negocio, Soetis organizó un precongreso en el vigésimo quinto ciclo de conferencias Becaj, en donde se abordó el tema de los parámetros productivos. Primero entender cómo van a ser la conversión de factores productivos, a factores económicos la bioseguridad en las explotaciones porcícolas continuando con los procesos que les van a ayudar a estandarizar y sacar los factores eh, y poder hacer las mediciones y siendo un elemento muy crítico de, desde el punto de vista de procesos la bioseguridad además de un ejercicio práctico en donde se pudieron sacar números respecto a la efectividad al implementar sistemas correctivos que al final del día ya sea en bioseguridad o en salud porcina esto, per se, impacta favorablemente en la rentabilidad y productividad del negocio. Entonces, nuestro enfoque dentro de este congreso es precisamente encontrar aquellas cosas que lo van a ayudar a crecer, que lo van a ayudar a ser mejor. Hubo una correlación muy interesante, a nuestro punto de vista, con la parte de fiebre porcina africana. Porque la fiebre porcina africana, tío, a todos nos preocupa hoy, lo sabemos. Él estaba mostrando cómo la bioseguridad fue el problema que llevó a que tuvieran en su granja en Rusia, precisamente el, el, la situación de fiebre porcina. No es solamente la, la granja que sufra la, el virus, la afectada, va a afectar también a la, a la zona en general y al país completo en torno a lo que es la exportación de productos cárnicos. Con estas tres charlas, Zoetis, como uno de los laboratorios líderes en la comercialización de biológicos para la porcicultura nacional, manifestó su interés para entender las necesidades de cada uno de los actores participantes en la industria. No puedes decir que es el, exactamente el mismo valor, las mismas necesidades que tiene un médico veterinario que un dueño, que un gerente de producción, que o sea, la verdad es que todos quieren producir, todos quieren ganar dinero, pero el cómo y qué los va a llevar es completamente diferente. La apuesta de Soetis por seguir posicionado como uno de los laboratorios más rentables, no solo en México, sino a nivel mundial, es ofrecer acompañamiento, servicios, charlas y asesorías para que en conjunto con sus herramientas de salud se llegue a una producción exitosa. No le pierdan la pista a través de porcicultura.com y nos vemos pronto. Nosotros tenemos el portafolio no solo más amplio, pero el mejor en cada segmento. Y aún con eso no nos vamos a enfocar en nuestros productos, sino en las necesidades del cliente. Para que sean mejores y que la porcicultura mexicana sea de talla mundial.